Seguro que muchos lo conocéis, el naranjo de Bulnes es una montaña de 2519 metros con una pared vertical de más de 200 metros situada en los picos de Europa asturianos. Pues este vídeo va de como yo y Beltrán, que lo tenemos por ahí. Subimos a este pico sin tener ni puta idea de escalada. Llevo dos días de Rocodromo. <risa> Hicimos escalada un día en Mallorca y ya dijimos, vale, vamos a subir el naranjo de Bulnes. Y Beltrán se enteró ayer de que iba a subir el naranjo de bulnes conmigo. Bueno, Alex le dijo, Michael va a hacer una locura, va a subir una montaña ahí vertical de locos, súper alta. Y él dijo, ah, sí, me apunto. <risa> Fue tal cual, eh. La montaña está por ahí, detrás de toda esta vegetación, pero con las nubes hoy no se ve. Pero luego, si se despeja, os hago un vídeo que estará ahora por encima para que lo podáis ver. Pero no vamos a hacer esta aventura solos porque no estamos tan locos aún. Tenemos aquí a Jaume de Capper Climbers. Vosotros sí controláis de escalada. Y nos vais a, a hacer ver. de guías. Bueno, a ver ¿dónde, dónde tenemos a Alex. Alex. Cortamos zanahoria. Cortamos zanahoria. muy bien. Están preparándolo todo para mañana, para que nadie muera la extensión. Hopefully. También viene Lewis. Lewis me ha dicho cómo se rapela y que hay que estar muy atento. A ver qué tal se nos y da. Dime que hay un nudo al final de la cuerda. Siempre hay un nudo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, vale. Bueno, vale, ya está. Ya me, me puedo ir a dormir contento. que voy ir a dormir tranquilo. Eso es. No te va a pasar nada. Mañana nos despertamos. A las 4 y media de la mañana Y empieza la aventura Beltrán lo tenemos preparando sus cosas ¿Qué tienes por ahí? ¿Cámara? Cámara, nada es mío Todo me lo han dejado Los calzoncillos no porque no uso Pero pantalón, tal Cuerda me ha dejado Sudadera, que gracias Borja, gracias Cámara, Casco, film Todo y Mi agua la compré. Casco, muy importante Sí. ¿Plata, lentejas qué, más importante ¿Qué, qué, ¿Qué, qué lleva un escalador? Pues yo tampoco lo sé. Por eso estoy aquí toliado. Hace 24 horas estaba en Barcelona sin saber que venía. Voy a ver a Lewis cómo se encuentra nuestro último escalador. Lewis, ¿dónde está Lewis? ¿Qué pasa? Favor, te, mariposo, ¿Te sientes listo para mañana? Estamos listos, papi. ¿Estás <risa> nervioso? No. No. Ahora sí, buenas noches. Nos vemos mañana. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Buenos días. Empezamos a caminar, quedan 3 horas y media hasta que empezamos a escalar La verdad es que eso casi que es lo que más pereza me da Porque 3 horas y media caminando para mí ya sería una buena aventura Pero hoy además tenemos que acabar escalando el ¿Te sientes bien? Miradlo, eh, parece escalador el tío, parece profesional eso, bro. Lo siento, por no. nada. <risa> tenemos un nuevo añadido al grupo Juncareaga, ¿Eh? ¿Eh? que aún no tiene claro si va a subir o no sí, Luego lo corta, si no subo lo corta no, no, no. No lo corto, yo lo explico. <risa> tiene una herida en el pie que seguramente le empieza a sangrar si se pone a escalar por ahí. Pero, tiene que hacer muy bonitos. Intentaremos. ¿Qué pone ahí? Go vegan. Go vegan. Let's go. Vamos para allí. Tengo que hacer una pequeña corrección respecto a dónde subimos. No estamos subiendo exactamente al naranjo de bulle. Bueno, ese es el nombre comercial, me han dicho. Si no digo el nombre real, se van a enfadar conmigo los escaladores. ¿Cómo es el nombre real? No lo sabes, no lo sabes. Piku Uri Eyu Sí ¿Sí? que se me hace raro decirlo Piku Uri Eyu Allá vamos Empezamos a ver el pico Donde vamos a subir Es ahí La verdad es que tiene una pinta bastante vertical Confío en los couple climbers Que me han dicho Que puedo subir Y que no me va a morir ¿Qué estás viendo, Veldrán? Es bastante vertical y, no sé, es bastante bonito. Me gustaría verlo al atardecer. ¿eh? Como así otro lado. Ahí vamos a estar en 6 horas. Hostia, 6 putas. ¿Cuánto queda? ¿Hasta arriba? Depende. 5 o 6 horas, ¿eh? Cinco sí. 5 o 6 horas, A He acertado. A de ¿eh? <risa> Vamos con fuerza. Estamos ya en la base de donde vamos a empezar a subir. Se me ha olvidado decir algo muy importante, y es que Alex no se ha podido unir, aunque quería, porque tiene que estar currando en un shooting para Vetter. Lo está dando todo por Vetter, se lo curra mucho. Una pena que no pueda estar conmigo hoy. Yo creo que Luis está muy triste, de hecho. Muy, muy triste. Muy Alex, tenéis que estar... Echamos de menos, Alex. Y si habéis notado alguna diferencia en el color Estoy utilizando la cámara de Lewis Porque subir dos cámaras sería un poco una tontería Demasiado peso Así que Lewis no, ha sido tan no sé amable de dejarme la cámara he mejorado la calidad de, de los vlogs De forma de Ya. Sí, de repente sí, sí. se ve súper bien sí. Vale, ahora va la pregunta para vosotros ¿Qué ruta vamos a hacer? Pues vamos a hacer tú y yo Con Beltrán la Víctor Que es más o menos igual de dificultad Es quinto Yo soy papá. <risa> la cima está allá arriba, donde ni se ve, ¿no? Sí, no se ve. No. Sí, bueno, no está detrás, está detrás, de no está detrás. Pues ahora voy a cambiar a la GoPro porque me da a escalar. Espero que se pueda oír algo porque hace bastante, bastante viento. Pero si no, nos vemos arriba. Me siento tenso. ¿Estás tenso, Miguel? No, con, contigo. Me está dando mucha cuerda. ¿eh? Tenemos a Alex allá arriba escalando ya. a mis manos si se caen. Espero que no se caiga porque me da mucho miedo. Creo que no se va a caer, es muy, muy fácil para él esta ruta. Para nosotros está bien, es una ruta medio sencilla. Ha llegado mi momento de empezar a escalar. Tramo superado, la verdad es que da menos miedo de lo que yo esperaba, aún así da un poco de miedo. Mira esto, las vistas. ¿Qué llevaremos? ¿Unos 20 metros? No, llevamos 40. ¿40 metros? 40. 40 metros de 160 llevamos ya. Beltrán, ¿cómo te has sentido? De locos. ¿De locos? Ah, bueno, que, que hay piedras que se caen, he cogido una y he dicho, bueno, está a tuparla. Y sí, y, sí, sí, sí. Empezar a rodar para abajo. Y aquí el profe, ¡Piedra! Sí, sí, sí, porque si no, si no los de abajo ni se enteran, si fuera por Beltrán. La verdad es que mucho, mucho miedo no da, pero sí que es verdad que puede parecer que en algún momento coges una piedra de esas que están sueltas y te caes. Pero veremos si nos caemos o no. Vale. Ahora sí que tengo que admitir que empiezo a tener miedo porque las manos me empiezan a escasear y tengo que fiarme mucho de los pies y la verdad es que mis pies no son de fiar. Pero bueno, voy atado, así que voy a confiar y voy a seguir. Llevamos unos 100 metros de unos 160 que es la ruta en sí porque luego el resto es como caminar prácticamente. Aquí tenemos a Beltrán. Yo estoy intentando coger confianza. Estoy colgado de mi cuerda que si se rompe me caigo por ahí. Pero todo bien. Creo que lo que más miedo me va a dar es bajar porque bajamos haciendo rappel, es decir, colgado de la cuerda y, y sin cogerte de la roca. Beltrán, ¿cómo te estás viendo hasta ahora? Bien. Reportaje. Tío. El tal está aquí como si nada Haciendo fotos en film Al chaval subiendo por ahí Está siendo bastante épico Así que nada Esperamos a que Alex esté arriba Y así nos pueda asegurar Alex sí. ¿Cómo te sientes? Un minutito Subi Subiendo por la vez número 101 Hombre tantas no, pero bien Habéis ido muy bien, ¿no? Hemos ido bien, hemos ido bien yo creo No hay demasiado miedo Nadie se ha caído, aunque Beltrán ha estado casi sí. Cabrón Eso es, tampoco hubiese pasado nada Ojalá lo hubiera grabado, chaval Se ha resbalado Que yo creo que se ha hecho caca en los pantalones Pero nunca lo dirá Tenemos la cima, justo ¿eh? sí. allí ¿Cómo te sientes? De puta madre. Me a bajar. ¡Choc, hermano! <risa> ¿El <Danix? risa> Bastante brutal. No, no, no bajas, hemos llegado hasta aquí. La bajada, igual, os grabo un plano, pero poco más. Quiero hacer porque me da bastante miedo y quiero estar tranquilo ya. Mira este sitio. Espectacular, chavales. 2.500 metros. 2.519. La primera persona que subió fue un marqués que estudia en sus terrenos y en 1904 con un ayudante decidió subir por la cara norte, ¿verdad? que es bastante más difícil que la nuestra y que además el tío pues seguramente se prepara un poco, pero vamos respeto, respect, en 1904 subir aquí con el material de la época debía estar interesting, ahora sí nos vemos abajo, chavales ¿Vais bien? Para abajo De momento dice que bien Ya veremos El drán What is your feeling? Yo comunico muy mal. Yo solo sonrío y me tiro. <risa> ¿Me voy yendo. Sí, no está bien. Chao. Chao. Ah. Acabamos de volver del Naranjo. Creo que se nota que estamos bastante reventados. Hemos salido a las seis y media y son las. ¡Ya, son casi las nueve! Ya <risa> ah. <risa> Tommy no ha subido a la cima. Lo siento, chicos. <risa> Pero casi, casi, casi. Hombre, ha hecho todo el trayecto que se podía hacer andando. Con esas patas, ha sido bastante. 10 meses. Aprovecho para deciros que todo esto ha sido posible gracias a Cap and Climbers, Alex y Jaume, que nos han guiado hasta la cima del pico Picu Urriello. Piku es una ruta fácil, ¿no? Vamos a decir. A, a mí me da miedo. Es, es asequible. Pero es una sí, ruta decir fácil. que Mika se cagó subiendo. Si os motivan este tipo de planes, os digo que 100% deberíais hacerlo. ¿Qué nivel creéis que hay que tener más o menos? Bueno, la experiencia que pedimos es dos días de rocódromo. O sea que... Dos días de rocódromo. O sea, rockódromo... Para que se hagáis a la idea. Atreverse un poco y darle caña porque os digo que os va a molar muchísimo. Así que, id a su Instagram, escribirles si queréis hacer algo de este estilo. Tenéis otras rutas también, ¿no? Sí, hacemos sí. cosas por toda España. Por toda España. ¿Todo de escalada o tenéis algo de caminatas también. de todo de, tracky, todo de todo, pues, de todo John, puedes venir aquí a despedir el blog con nosotros. Hombre, John, estoy... al final, ha subido, pero ha perdido la llave de su coche. <risa> <perdido la> <risa> me va a costar la broma 200 euros. 200 euros que venga un taxi sí, con la vaya, llave de me su, me su coche. A con la de repuesto. La bueno, bueno, ha merecido la pena. Igual, igual, me la pena. Y bueno, <risa> hasta dentro de dos semanas. Chao. Ok. Hasta luego. <risa>